Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole para los que no me conocen todavía. Hoy quiero hablarles sobre un tema bastante importante porque considero que se tiene que hablar. No estoy segura cuándo sube este video, pero estamos finales de marzo, principios de abril y ya el colegio y la universidad ha empezado y todos estamos felices porque es un nuevo año, etcétera. Los niños y jóvenes que están estudiando en la universidad o el colegio están cada vez más cerca de sus sueños y de cumplir sus metas y de lo que quieren hacer con, con su vida. Estos sueños y esta etapa para mí, en lo personal, fue la más divertida y la más increíble porque siempre me gustó estudiar y, y ver a mis amigos y a los profesores. Y para muchos estos años de estudio son una pesadilla. Así que quiero dedicarles este video, en verdad, básicamente a los chicos que han sufrido bullying en el colegio, en la universidad y también va dirigido a aquellos que han hecho algún tipo de maltrato las personas en mi entorno que estuvieron en el colegio conmigo saben que yo no fui una chica popular por así decirlo cuando estás creciendo en el colegio ser popular o ser entre el grupo chévere es algo como que crucial y súper importante de que tienes que pertenecer sí o sí porque si no no eres nadie ok, déjame decir algo ser popular no te define como persona y tampoco define tu futuro Ser popular no te hace ser superior o inferior de alguien que sí lo es Muchas personas a lo largo del tiempo están o son amigos de personas por su poder, por su belleza o porque los papás tienen plata o porque tienen más cosas qué sé yo, X, X motivos Pero cuando uno va creciendo se da cuenta que ser popular en el colegio, en la universidad no es lo más importante, en absoluto En muchos casos los chicos populares o bacanes son de un estrato social medio alto, pero esto del bullying no viene de estratos sociales, sino viene de falta de educación y de empatía. Porque son dos cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta al hablar del bullying. Yo no soy experta, ni mucho menos, solamente estoy hablando y quiero compartirles lo que yo siento y lo que pienso sobre este tema. Porque me parece que tiene que ser hablado con, con los niños, con los jóvenes y hasta... Con los padres porque a veces no tienen ni idea de lo que está pasando. De hecho muchos niños y jóvenes se quitan la vida porque son maltratados. O molestados porque simplemente no son como ellos. No tienen la misma habilidad para ser amigos. Son retraídos, pueden ser tímidos. O simplemente no encajan el estándar de vida que ellos están viviendo. Si me estás viendo y no eres del parte cool de tu colegio, del barrio, de la universidad, de donde sea, no te preocupes. Disfruta no serlo, porque de hecho vas a crecer y vas a madurar mucho más rápido y te vas a dar cuenta de que eso no es lo más importante en la vida. Puede parecerlo en esa etapa en donde estamos creciendo, conociéndonos y ver quiénes son nuestros mejores amigos, pero créeme que no, no es importante. Yo les recomiendo a todos, no importa la edad, ni de dónde vengan ni de donde sean, de que de verdad sepan quiénes son ustedes que a lo largo se van a ir conociendo un poco más y también sepan quiénes son sus amigos porque a veces uno cree que tiene un mejor amigo o mejor amiga y esa persona termina con un estancazo entre espaldas espalda y a veces tú no te das cuenta como a veces sí te das cuenta pero alguna gente se hace de los, de los ojos ciegos y no quiere ver la verdad porque duele que amigos te traten así a tu espaldas pero hay que saber elegirlos bien y hay que saber cuándo distanciarse de ellos y si no eres parte del grupo famosito de tu promo, de lo que sea, disfruta, en verdad disfruta no serlo Y enfoca tu energía en otras cosas Porque siento que estas personas tratan tanto de ser alguien superior o mejor que los demás Simplemente por el hecho de que vienen de un estrato social alto Y creen que todos deberían ser como sus seguidores o algo así Y creo que eso está mal Por otro lado, si me estás viendo y si eres de los populares o de los que todos quieren ser amigos Tienes mucha gente que te envidia Y que en verdad quiere ser como tú Pero te voy a pedir algo En nombre de los niños y niñas, jóvenes, adultos Que sufren bullying a diario Te pido que no incites el odio No hagas bullying, sé un ejemplo a seguir Trata a todos por igualdad Porque esa es la única forma en que vamos a erradicar el maltrato Si ves a algún compañero que le cuesta ser amigos O es molestado porque no tiene cierto tipo de ropa O porque es retraído o diferente Hazte presente Sonríe, salúdalo, trata de hablarle y preguntarle qué pasa, si está bien, si quiere hablar, porque uno nunca sabe qué puede estar pasando o pensando en ese momento. Yo les pido que seamos más comprensibles y más empáticos dejando todas las diferencias de lado porque uno nunca sabe qué peso están cargando los demás. De esta forma vamos a hacer que las próximas generaciones sean lo más humanas posibles y hayan... Menos casos de maltrato a diario Especialmente jóvenes y niños que en verdad deberían ser sus épocas y sus años más felices Yo sé que es un tema complicado de hablar y de escuchar Pero de verdad sentía que tenía que hacerlo Ahora que justo veía que empezaban los niños de colegio y estaban todos emocionados Y me acordé de varias veces que veía en mi colegio De mis mismos compañeros que sufrían porque simplemente eran tímidos Y en ese momento uno no es tan consciente de lo que está pasando Pero ya cuando creces te das cuenta de que quizá pudiste haber hecho algo más para ayudar a esas personas espero que este video les sirva para ser mejor cada día y para que dejemos las diferencias de lado porque en verdad todos somos humanos, todos tenemos errores y tenemos que aceptarnos tal y como somos no se olviden de suscribirse a mi canal está ahí en el botoncito rojo denle click a la campanita para que sepan cuando he subido un nuevo video y espero verlos muy pronto porque tengo planeado hacer muchas cosas interesantes así que los veo prontito, chao